Hey qué hay amantes de GNU Linux Les habla Eduardo Bolaños El filósofo de Linux Bien, a petición de un compañero eh, Voy a convertir este día Archivos de MP4 a MP3 De WebM a MP4 Y de WebM a MP3 Pero... Solo utilizando VLC Media Player. Sabemos que las personas al momento de querer convertir un archivo. Generalmente bajan aplicaciones. que Están utilizando espacio en disco. Cuando la gran mayoría de personas ya tienen instalado VLC. En su equipo. Tanto si viene preinstalado, como si lo instalaron ellos mismos. Pues bien, este día voy a hacer eso. En principio voy a enseñar cómo instalar sblc en cada una de las distribuciones de Linux. En este caso, en el primer caso, vamos a ver cómo se instala en Debian. Y se pone sudo apt install blc. Y ahí le da enter. Eh, claramente yo no tengo Debian ni una derivada. Pero este es el, el comando. Te la dejo un ratito ahí, un momentito, para que la puedas... Si tu caso es que tenés sudo, eh, ¿cómo se llama? Fedora y derivadas como Red Hat, eh, Geco Linux, OpenSUSE, pues en ese caso es sudo DNF install VLC y le da gente y así sigue en mi caso yo tengo una derivada de arch por tanto eh, tengo que escribir sudo pacman guión s y este si se lo doy solo para que lo vean. Que ahí solo tienen que poner su... Pero bien, en el caso de Arch, yo creo que ya las personas ya tienen la manera o saben cómo hacerlo. Incluso existe una tienda y ahí se le pone de una vez. Bien, ya teniendo instalado BLC, eh, procedemos a nuestra primera prueba. En este caso, en primera instancia, tenemos un archivo de la Fundación Blender. Se llama Charge Open Movie de Blender. Bien esta está en mp4, vamos a iniciar viendo el video y que se ve claramente que es un video normal y corriente Que no necesita mayor explicación. Pues bien. Vamos a abrir ahora. De nuevo VLC Media Player. Pero ahora sin ninguna reproducción. Y nos vamos a medio. Convertir. Añadir. Y buscamos el archivo. Le damos en convertir y guardar. Y... Como ven, aquí dice que la fuente es esta y el perfil para convertir sería este. En mi caso le pondré mp3 con el fin de tener un archivo diferente. Aquí me pregunta qué nombre le voy a poner y le pongo también de una vez ahí verdad, save y le damos en iniciar y como ven ya estuvo y ahora ya aparece aquí church blender open movie pero punto mp3 no es como renombrarla con, el, con mp3 porque generalmente así no funcionan los audios al reproducirlo es obvio que todo está fluyendo de manera considerable y pues físicamente como no existe he la imagen pues, un audio, pero ya bien ahora hagamos el siguiente experimento y ¿sí? Vamos a convertir ese mp3 en un archivo, no, el mp4, mejor siempre, para que de todas maneras esto Siempre se le pone la extensión aquí porque generalmente no se le pone automáticamente, pero da todas las facultades para que ese nuevo formato sea viable y reproducible. Incluso poder utilizarlo como tal. Y aquí está en Flack. Todo correcto. Bien, pues hasta aquí el video de este día. Cortito, la verdad, pero no amerita mayor cosa. Simplemente ahora ya sabes que no tenés que andar descargando otras aplicaciones directamente pues ya están blc ahí para vos eh, descargalo descarga blc si no lo tenés y si ya lo tenés pues para eso utiliza de, eh, de esa manera utiliza la conversión de archivos sin gastarte de más tiempo descargando otras aplicaciones o buscando páginas web que lo hagan por vos eh, ya está VLC que eh, lo ocupas también para ver otras cosas como películas o escuchar música de esa que todavía se descarga fácilmente tenés tus tres archivos, mp4 mp3 y flag bien Muchísimas gracias por haber visto, eh, suscribirte y activar la campanita, suerte.